Hola, hola. Soy la más cordial bienvenida a este programa donde estaremos explorando el desahogo, cómo realizar un desahogo sano, creativo, adecuado, donde no te afectes, donde ni te lo tragues y lo somatices y te caiga mal la, lo que no estás desahogando, lo que no estás expresando, eh, pero tampoco hagas un desahogo de la queja, por ejemplo, que vaya a perjudicar a las demás personas. Te perjudiques a ti mismo en el proceso. Un tema muy interesante que vamos a estar explorando a lo largo de todo este programa. Bienvenido, mi nombre es Ricardo Ferrán, soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana y psicoterapeuta Trek. Y como todos los miércoles en vivo, una y media, estaremos haciendo esta reflexión interesante sobre este tema tema, para que tú aprendas a hacer un desahogo sano. Y esto lo estamos viendo en el contexto de eh, una serie de programas que hemos tenido sobre la queja, sobre cómo la queja es esta expresión externa o interna de un conflicto con el principio de realidad y cómo el quejarme puede ser una justificación de la queja y puedo entrar en un siglo donde me estoy queje, queje, queje y no soluciono. O donde me estoy quejando con las personas equivocadas o donde me estoy quejando para llamar la atención o me estoy quejando para no asumir mi responsabilidad y, eh, y otros aspectos muy negativos que puede tener la queja. Hoy vamos a estar viendo este tema específico de cómo hacer, realizar el desahogo de la queja para que no sea retroalimentación, sino un desahogo santo. Y va a ser un programa que te va a ser tremendamente útil. Y como siempre vamos a iniciar con esta reflexión a la que te invito, que es, ¿cómo sueles desahogar tus quejas? ¿Cómo sientes que tú desahogas tus quejas en tu vida cotidiana? ¿Qué tanto eh, eres de las personas que más bien... Te, la, ¿Te lo tragas y te quedas callado o eres de las personas que eh, lo sacas en el momento, pero tal vez de la forma inadecuada? ¿Cómo eres? Compárteme aquí en los comentarios, ¿cómo sueles desahogar tus quejas? Quiero escucharte. Y, y tal vez lo desahogues con palabras y lo expreses y llega tu pareja tarde y le dices, ¡Ah! Siempre llegas tarde, me choca. Eh, o tal vez estás en el tráfico y dices ah maldito tráfico porque siempre tráfico. Pero puedes a veces el desahogo no solo se da a través de palabras sino con acciones, ¡Oh! ¿no? por ejemplo eh, tenía un amigo que cuando estaba muy enojado le golpeaba la pared ¡Pah! estaba muy orgulloso de que su pared tenía varios golpes de nudillos. Eh, eh, más de un amigo ha tenido que hacer eso y, y uno de ellos se rompió una vez la mano y acabó en el hospital por hacer eso ¿no? entonces me puedes ahogar con acciones o a veces expresiones no verbales como ¡Ah! o de las tragas como comentamos ¿qué haces tú con esta queja? coméntanos por favor te quiero escuchar y saludar ya tenemos algunas personas conectadas, eh, bienvenidos a todos ustedes, Carla y tu familia, bienvenida en Instagram, ya reservada, bienvenida, saludos, Rosa María, qué gusto verte. Carla nos dice, hola Ricardo, buenas tardes, un abrazo, buenas tardes, Carla, qué gusto verte por aquí. Y en Facebook, Brisis, lamentablemente me quejo con gritos, así es, así es, y eso es lo que, parte de lo que queremos entender. ...de qué es lo que está detrás de la queja... ...porque eh, aunque la queja es esta expresión externa o interna de un conflicto... Eh, ...ese conflicto lo que va a generar es como una fricción... ...es como en física cuando tú aplicas la fuerza y hay un, y hay un golpe, por ejemplo... Eh, de, de, un, ...de un material con otro... ...entonces esa energía, se genera cierta energía y esa energía tiene que acabar en algún lado... Y es muy fácil y muy común que esa, la energía de la queja, que tiene que ver frecuentemente con emociones como molestia, como frustración, como enojo, que la saquemos a través de reclamos o la saquemos de diferentes maneras. Eh, ¿Tú cómo la sacas? Yo lo que tradicionalmente he hecho es tragármelo y que tampoco es sano, por eso la importancia del desahogo. Yo... Por mi, por mi forma de ser y mi tipo de educación, eh, eh, la, lo que más fácilmente era como, trágatelo. ¿No te gusta? Trágatelo. Aguántate. Y eh, cuando empecé a estudiar la queja y verla en, en cuarto camino, un ej primer ejercicio era la no expresión de emociones negativas, pues me lo tragaba. ¿no? Pero ya que, ya que generas esa energía, es útil expresarlo, expresarlo de alguna forma. Rosa María, muy buenas tardes, qué bueno, ahora sí nos estás viendo en vivo, qué gusto, eh, ya aprendiste cómo vernos en vivo y te estoy leyendo, comentando. Moni, abrazo, qué gusto verte, bienvenido, creo que yo al principio me quedo callada, me quedo callada, exacto, ¿no? Así luego son patrones familiares que aprendimos y que nos quedamos callados. Lynn Cherry, saludos en Instagram. saludos, saludos. Entonces vamos a entrar a nuestro tema, que como, que como comentaba, estamos eh, viendo una serie de programas. De hecho, los invité hace eh, un par de semanas a este desafío, que es el desafío de 30 días sin quejas. 30 días sin quejas, al menos quejas externas, y que lo venimos haciendo... Yo lo estoy haciendo contigo del 24 de octubre al 24 de noviembre. ¿Cómo vas con eso? Llevamos 15 días con este proyecto. Y realmente, si tú le prestas atención a las quejas, te vas a dar cuenta de la cantidad de veces que te quejas. Porque muchas veces la, la queja, como dice Will Bowen, el, eh, es como el el mal olor de boca, que lo reconoces y lo captas cuando sale del otro, pero no te das cuenta cuando sale de ti. Y yo no puedo hacer nada por la queja cuando es inútil si no me doy cuenta. Y lo primero es darme cuenta. Por eso, un gran objetivo de esto de 30 días sin quejas es presta atención a las veces que te quejas. Dicen los estudios que nos quejamos entre 15 y 30 veces al día. ¿Cuántas veces te quejas tú? ¿De cuáles de esas quejas te cachas? ¿De cuáles de esas quejas te das cuenta que no te están sirviendo, sino que te están perjudicando? Entonces, eh, ya a partir de darme cuenta, yo puedo transformarlo. Por eso lo que hacemos en Semiología de la Vida Cotidiana es desarrollar la conciencia. Cobrar conciencia de lo que digo, de lo que hago, de lo que pienso, de lo que pasa dentro de mí. Para canalizarlo de la mejor manera, de formas creativas, de maneras amorosas, de formas sabias e inteligentes. Muy bien, ¿cómo vas con este ejercicio de la queja, del desafío? Cuéntame, escríbeme en los comentarios, ¿cómo vas? Retómalo, si lo empezaste a hacer y lo olvidaste, retómalo. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. No sabes lo fantástico que es darte cuenta de estas quejas. Y esto también lo estamos viendo en el marco de un taller en línea que estoy lanzando, un nuevo taller, estoy muy emocionado, que es Construye tu Paz Interna. Un taller práctico con ejercicios donde todo lo que hemos aprendido en semiología de la Vida Cotidiana, sobre todo cursos 1, 2 y 3, lo ponemos en práctica con un guía que te lleva de la mano, que es tu servidor, en un grupo enriquecedor y, y muy bonito. Y donde justo el primer tema que estamos abordando en este taller es el tema de la queja. Elimina la queja de tu vida. Iniciamos este domingo 14 de noviembre para el grupo del domingo. Y el grupo del martes, iniciamos el martes 16 de noviembre, para que tú aprendas y practiques a realizar el desahogo, aclarar y a resolver lo resolvible. ¿Para qué te quejas? Resuelve lo resolvible. ¿Para negociar lo negociable? ¿Para qué te quejas si ¿Sí puedes negociar? ¿Para qué reclamas si ¿Sí el otro no se va a defender? Y para reconciliarte con aquello que no está en tus manos. Si no está en tus manos, ¿para qué te quejas? Todavía te puedes registrar. Y eh, para tener estas sesiones semanales en vivo, el acceso a las grabaciones e incluye el curso 1 digital, para que tú puedas eh, repasar el curso 1 de semiología si ya lo has tomado y eso te va a ayudar enormemente. Y vamos a poner por aquí el enlace. Eh, Alice, estás por ahí, si sí puedes poner el enlace para, con más información del curso, te lo voy a agradecer. Y así podemos iniciar eh, eh, con esto. Y por estar conectado, el día de hoy te quiero ofrecer un regalo muy especial, que es para las primeras cinco personas que mencionen este programa, que se registren y que realicen el pago de su inscripción, ya sea de 500 pesos del de eh, el adelanto del taller o ya sea el costo, de este primer mes de 1880, te voy a regalar una sesión conmigo gratuita de 40 minutos. La pura consulta normalmente tiene un costo de mil pesos y básicamente de esta forma te estoy regalando la mitad del taller con esta consulta. Eh, apúntate, solo las primeras cinco personas que lo realizan. Hoy te vamos a poner el enlace para poder... Eh, para que puedas realizar ahí, ver toda la información y realizar el pago. Muy bien, pues vamos a recordar, ¿qué, qué es esto que hemos visto que es la queja? La, la queja como la vemos en simbología y la Vida cotidiana, que es este modelo educativo, que seguramente ya conoces, que vemos en los, en los programas, donde aprendes aquello que no aprendiste en la escuela, aprendes a manejarte a ti mismo. Necesitamos una licencia para manejar autos, pero no necesitamos una licencia para manejarnos a nosotros mismos. Seguramente has conocido a personas y dirías, esa persona no debería tener una licencia, porque no sabe manejarse. Entonces, eso es lo que nosotros aprendemos. Y en este primer curso de semiología, el curso 1, vemos la dispersión atencional y los cuatro factores que la generan. Y que es el fantaseo, el parloteo y la queja. Y la queja en particular es el, este factor de dispersión atencional que lo definimos así, como comentabas en los momentos, que es la expresión interna, donde yo me quejo en silencio, o externa, donde yo lo digo en voz alta, de un conflicto con un principio de realidad que está derivado de la formulación de un juicio de valor y que este lo podemos entender como, a mí me gusta mucho hacer como la, la analogía de un conflicto con la realidad, que implica que tengo un conflicto con la realidad? Que no estoy pudiéndola digerir, no estoy aceptando esa realidad, me estoy resistiendo a aceptar la realidad como es porque no me gusta, ahí está el juicio, no me gusta. A veces está justificado como creo que no es lo adecuado, creo que no debería de ser así, eh, no sé, puede, eh, eh, eh, hay diferentes formas de justificarlo, pero sobre todo cuando implica el conflicto, puede ser que no me guste la realidad, pero ¿para qué me conflicto? Es como tener una pared aquí y decir, es que esta pared no debería de estar aquí, no me gusta, y entonces mm, me pego contra la pared y digo, no debería estar aquí, no debería estar aquí, me choca la pared, es injusto, es un abuso que esto esta pared aquí. No, bueno, pues mejor vamos a darle la vuelta a la pared, o vemos si la desmantelamos, o me reconcilio con la pared, o hablo con alguien para poner una puerta. Entonces pasa eso con, con frecuencia, que nos estamos conflictuando con este principio de realidad. Eh, estaba yo en Madrid el día de ayer, volé de Madrid a Frankfurt y de Frankfurt a México, y eh, un vuelo largo... Y yo tengo una alimentación muy particular, porque tengo un poco de hipoglucemia, porque cuido mucho de mi salud y estoy desacostumbrado a comer cierto tipo de cosas. Y en el avión, pues ya tenía hambre y trajeron la comida. Yo, ¡Ay, qué bueno! Y entonces sirvían el platito con la comida y pues traían el pan, no como pan, no como trigo. Entonces, bueno, ya sé que viene el pan, ¿no? Ninguno. El pastelito de chocolate, que aunque me encanta el chocolate y se me ha endojado, bueno, pues ya sé que no no, no, pues no no lo como, ¿no? Y un cacho de queso, que tampoco como queso, soy intolerante a la lactosa y sensible a la caseína, que es la proteína de la leche. Y un poquito de lechuga. Y el plato principal, que viene tapadito, calientito, dije, ay, qué rico, a ver qué me toca, un pollito, ¿no? un, un, un bistecito, a ver qué me toca. Y lo abro y es una lasaña vegetal, que es de trigo, no pasta, que es harina de trigo, que no como, y queso, <risa> que es lácteo y que tampoco como. Y ahí fue donde me, me surgió la, la primera queja. Y, oh, no es posible, no es posible que justo todo lo que hay aquí, excepto la lechuguita, no lo puedo comer. No puedo comer el pan, no puedo comer el pastelillo, no puedo comer el queso y no puedo comer la lasaña, ni siquiera. No. Entonces, no, no es posible. Y Entonces, en mi mente me empecé a quejar. ¿Cómo es posible que no tengan la menor consideración para que los, nos alimentamos de otra forma? ¿Cómo es posible que no tengan las la sugerencias de un nutriólogo y den comida más saludable en vez de esta comida pesada en, en, en, en, en trigos y lácteos que, que no recomiendan los nutriólogos, ¿no? Y entonces empezó así la queja interna. Ese es como, como si estuviera agarrando el, el plato que me trajera y me estuviera golpeando contra el plato. Pero ¿por qué es así? ¿por qué es así? ¿por qué es así? ¿No? Y bueno, dije, ok. ¿Cómo le hago para desahogarlo sin lastimarme y sin lastimar a nadie? Porque si yo volteo y le echo bronca y le reclamo a la azafata, a la hermosa, y le empiezo a decir, ¿cómo es posible que esto? No hay ninguna otra opción, es lo único que tienen de comer. Pues la otra que ni hizo el menú, pues ella qué? qué va a hacer. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Que no nos gusta y vamos con la persona inadecuada a reclamarle a... a gritarle incluso a veces, o alzarle la voz, o a exigirle o a mandarle. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? A todos nos ha pasado alguna vez. Como nos decía eh, Brisis al inicio, ¿no? Me quejo con gritos. Y sí, a veces hay unas personas, ¿no? sobre todo algunos, los tipos más activo del, activos del letagrama ¿no? Es más fácil que, que lo expresen de esa, de esa manera. ¿no? O, o tragártelo. Entonces te lo puedes tragar. Y cuando te lo tragas, eh, esa energía que se genera, que genera ese golpe, si te la tragas, entonces la vas a somatizar, la vas a psicosomatizar. Quiere decir que esta energía psíquica del de conflicto, del coraje, la molestia y la frustración, la vas a transformar en síntomas físicos. Y que estos síntomas físicos eh, pueden ser eh, dolor de estómago... Dolor de cabeza, eh, se te sube la presión, se te baja la presión, bueno, tensión muscular, muy comúnmente, ¿no? Tensión muscular aquí, aquí, en algún lado, y entonces es, es este comúnmente lo que lo que sucede. ¿no? Y, y bueno, pues entonces, me, <ríe> Carmen me pregunta, ¿entonces te quedaste sin comer? Pues afortunadamente no, porque... Pues, y, y, y, y, Moni, ¿cómo lo solucionaste? Ajá. Buena pregunta. Entonces, primero, pues justo busqué hacer un, un desahogo sano. ¿Cómo es el desahogo sano? El desahogo sano es eh, cuando yo, primero me doy cuenta y me observo, está ahí la queja en mí, la queja interna. Surgió esa queja interna. ¿Pero cómo lo puedo hacer el desahogo sano? ¿no? Y entonces, eh, por eso es importante sí desahogarte para sacar la energía. Entonces fue una frustración así. ¡ah! Esa energía a veces es útil sacarla eh, discretamente. Sacarla, eh, por ejemplo, eh, lo, que, lo que hice el día de ayer es que agarré eh, un cojín que había... Ahí que te dan cojines para dormir y entonces puse la la boca en el cojín y se y entonces siento como la energía de la frustración de la molestia sale empieza a salir y digo a ver ya fue suficiente no hay más frustración y ya salió y ya hay más me pregunto, checo si ¿sí más, y ya, yo no vi más, ya saqué la frustración. Y entonces, al haber sacado la energía de la frustración de esa manera, entonces ya pude voltear y llamar a la azafata, la hermosa, y decirle, oiga, fíjese que, que, que no como ni pan, o sea, no como trigo, o sea, no como ni pan, que es de harina de trigo, no como pasta, que es harina de trigo, no como eh, el pastelillo, que es de harina de trigo, no como queso, como la lasaña, no tendrá otra opción. Porque ella no tiene la culpa, pues ya no es el menú. Pero yo ya habiendo desahogado, entonces estoy en una posición de poder resolver lo resolvible. ¿Qué es lo resolvible? Pues pedir si hay algo más. Y algo bien importante es que a diferencia del reclamo o de los gritos, que muchas veces el otro se va a defender y se va a resistir, cuando tú pides amablemente, cuando tú pides con una sonrisa, cuando tú expresas tu problema y lo que sientes, a, a veces el otro puede ser receptivo y darte una respuesta, ayudarte. Muy amable, me dijo la persona que eh, iba a ver cuando terminaran en, en la primera clase que tenían otras opciones de comida, si había algo de comida que había sobrado que sí me podía entrar. Y efectivamente así fue. Entonces después... Regresaron y con una carnita, un bistecito ahí muy rico. Y yo, oh, gracias. Entonces le di las gracias a ella y ya, ya me lo comí. Entonces, ¿cuántas veces? Si yo no saco y me desahogo adecuadamente, entonces esa energía negativa, conflictiva, la voy a proyectar sobre otra persona, me voy a quejar, le voy a reclamar, le voy a echar bronca o voy a... Eh, a veces no me quejo con la persona con la que tengo el problema, pero voy y me quejo con otra persona, que es pues, aún peor. <ríe> Porque pues, la otra no me va a resolver nada. Si yo volteo con mi compañero de, de vuelo y le digo, ay, es que cómo es posible acá que en Iberia siempre te ofrecen dos platillos, y aquí en Lufthansa, cómo es posible que solo te ofrezcan uno. Este, pues no, pues tampoco iba a solucionar nada. Entonces, ese Rosa María, en la, en la forma de pedir está el dar a que sí, exacto. Entonces, en la bien que tú pidas de una manera empática, amable, es más fácil que tú recibas una respuesta empática y amable. Exactamente. Entonces, esa es una manera de desahogarte de eh, no verbalmente de forma discreta. Es justamente así, ¿no? Este tomas algo, a veces también se usa incluso taparte la boca y hacer y tú puedes ir sintiendo si te auto observas y lo vas practicando tú puedes ir sintiendo cómo va saliendo esa energía física que es cortisol, que es adrenalina que está en el cuerpo y que la sacas y entonces el cuerpo ya se tranquiliza y estás en posición para hacer alguna otra cosa y entonces me dispuse, pues ya pues un vuelo de, primer vuelo de dos horas y media, el segundo vuelo de doce horas, pues me dispuse a, tienen unas pantallitas muy bonitas eh, a, para ver una película, para ver algo. Estaba muy desvelado por el, por el vuelo que salió a las 8 de la mañana y prendí la telecita para ver una película y no prendía. Y pues intenté varias veces, dejé el botón a apretado, lo quitaba, lo ponían, nada así, la pantalla. Estaba como en, en pixelitos grises, como antes en la televisión, que sí salen como pixelitos grises cuando no había señal. Y entonces otra vez mi mente, la queja interna, ¿no? oh, nada más eso faltaba, vine yo a escoger el único lugar que no sirve la pantalla. Dios mío. <risa> Este, y, y entonces otra vez a la pobre Aromosa ¿no? pues, oh, pero antes de otra vez, antes de hablar dije, quiero desahogarlo de alguna forma eh, que no sea agresivo, en, en ese caso, como el, la molestia no era con la, o alguna otra persona, o con las circunstancias sino era pues, como con la vida ¿no? entonces fue un poco más fácil porque generé muy poquita molestia Entonces simplemente es un... Simplemente un... ¡ay! Y ya, como desahogo, y luego ya no lo retroalimento, porque es, ese es el, el truco, no retroalimentarlo. Sino simplemente a veces un o un... chin un, ¡ay! Y ya, no sé qué, entonces otra vez le piden, oiga, no sirve mi pantalla, ¿se puede hacer algo? Muy amable, respondiendo a mi amabilidad al pedirlo, se disculpó. Me dijo que iba a tratar de hacer algo al respecto. Y entonces, ese es eh, bien importante, el poder sacarlo. Y a veces un simple, ¡Ah! de forma no verbal es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer al desahogarte sanamente? Si desahógate, saca la energía del de conflicto. Pero no lastimes a otro ni a ti mismo. Ni con palabras, ni con acciones. Ni voy a agredir a la zafata, ni me voy a agredir a mí. Y hay gente que, ah, que, que se, que se muerda, muerde los labios como de, de coraje, o inconscientemente de, de culpa, ¿no? O hay gente que ah, se genera un, un dolor de a veces a mí cuando ah, es intenso el, la, la, la queja genera un dolor de cabeza. Eh, o hay personas que se pegan y entonces se molestan con ellos mismos eh, y sin darse cuenta se pegan como un eh, reflejo inconsciente de ese lastimarte. O a veces me ha pasado que yo en los ejercicios cuando cuando sí puedo quejarme en voz alta y, y me quejo de manera más así, ¡Ah, ¡Ah! lastimo mi garganta, que tampoco es la idea, tampoco se trata de lastimar la garganta, entonces es mejor soltarlo. De esa manera para no lastimarte la garganta. Y no, no lastimarte. Ese es el truco. Que esta energía intensa y fuerte que, eh, de, de este conflicto, de este... La canalices de una manera creativa para que ni te lastimes a ti, ni lastimes a otra persona. Entonces ese es, ese es este, un elemento bien, bien importante. ¿Qué más también muy importante, no lastimes a otros ni a ti mismo. Ay, ese es lo repetí, me equivoqué aquí. No lastimes a otros ni a ti mismos ¿no? Ya lo dijimos. Y cuando ya la energía ya la has eh, ya la has salido, entonces para. Eso es bien importante, porque no queremos ni tragarte la energía de la queja y entonces somatizarlo, pero tampoco darle vuelta y vuelta y vuelta eh, se volteó cuando vio mi, mi compañero que estaba sentado a un lado, me dijo, a este no es tu vuelo ¿verdad? ni la carne ni la pantalla yo le dije, sí, no no es, no es mi día de suerte efectivamente y paré yo podría haberle seguido ahí y le podría haber dicho, sí, caray, qué bárbaro, ¿cómo es posible? Y entonces la comida, y entonces la pantalla, y entonces no sé qué. La señorita fue y trató de, de, de arreglar algo y regresó. Me preguntó que si ya, seguía si ya sin verse nada. Todos los de, todo el resto del avión ya estaba viendo sus películas y yo no podía ver mi película. Yo podría haberme quedado con él y me podría haber retroalimentado la queja. No solo haberme quedado en el... Ah, chin. No solo haberme quedado en el... Ah, no retroalimentado, ya a ver, empezar, no, es que sí, y por el dinero que te cobran en el avión, no es posible que no te den diferentes opciones, y además, yo no pedí un menú especial, y bueno, pero no, ya sacaste la energía, autoobsérvate, date cuenta cuando ya sacaste la energía, ya la sacaste, para, para, porque la mente es obsesiva y va a querer seguir quejándose, y ya está en caliente, va a querer seguir quejándose como hámster en la rueda, Párala. Y es, a ver, alto, ya. Sí, así fue. ¿No? Y ya, no pasó nada. Eh, Ese es bien, bien importante. A veces la gente nos incita a quejarse de regreso. Este compañero, pues como bien intencionado, pues eh, buscando esta empatía, pues podría haber dado pie a que yo me siguiera quejando. Pero no, aproveché para hablar con él y para hablar de otros temas. Más agradables que vivía en, en, en Berlín y que era de México, que se fue a estudiar allá y que se quedó y tuvimos una plática muy agradable. Y por eso estos puntos son fundamentales: el que tú puedas expresarte de una manera sana y puedas desahogarte de manera sana. ¿okay? Entonces, eh, ¿Cómo podemos sintetizar este proceso de la queja en resumen? Es, si tienes la energía de la queja, si ya la, ¿qué, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es que no generes el conflicto en primer lugar, no generes esa energía, la adrenalina, el cortisol, el estrés, que requiere ser expresado. Si ya lo generaste, pues entonces sí sácalo. Si ya generaste la energía de la queja, entonces, siempre desahógate sanamente. Y aquí te invito y apelo a tu creatividad. Busca diferentes maneras de hacerlo. Busca cómo lo puedes realizar. Y en cuanto ya hayas sacado la energía, para. Detente. Porque hay una parte de ti que va a querer quejarse, como hemos visto en programas anteriores, para llamar la atención, para justificarte, para por una serie de razones importantes y eh, para esa queja. Y así te invito a la reflexión final del programa y que pasemos a las preguntas y respuestas. Elige una situación en la que quieras practicar desahogar sanamente la queja. Y compártenos ahorita una situación que Dios sabe. Yo me tiendo a quejar en esto. Y quiero realizarlo de manera adecuada. Yo, yo quiero aprovechar para justo el tema de la comida, eh, que muchas veces me quejo internamente, cuando no hay la posibilidad de comida sana para mí, eh, voy a aprovechar en eso. ¿Qué eliges tú? ¿Qué eliges tú en enfocarte para observar la queja? Y a partir de eso prueba tres formas diferentes de desahogar esa queja practícalo, prueba si te funciona lo del cojín, prueba si te funciona lo del chin ah, ah. simplemente sacarlo prueba si te funciona expresarlo ¿no? yo le, le enseñé a mi hijo que a veces iba en el coche y que si tenía alguna frustración que la sacaba y que, eh, y que no se preocupara a veces le decía, oye voy a desahogarme, le decía, ¡ah! me choca el tráfico, oh, no es posible uh. Acaba. Entonces prueba diferentes formas de, de quejarte, incluso con una persona puede ser verbal y muy puntual, como, ah, si sí, me choca, que Por cómo como, de, de forma muy particular, es muy común que no tengan la comida que, sana que yo como. Y ya, y ya, y lo suelto. Prueba que te funciona a ti y platícame después. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestras preguntas y respuestas eh, eh, y a invitarte una vez más a este desafío. Si no lo has hecho, hazlo. Observa las quejas. Fíjate, la queja es como un virus. Es un virus que tú lo traes adentro y que te puede ir carcomiendo día a día. 15 a 30 quejas diarias en promedio. Imagínate. Y son las internas. Digo, las externas. Las internas. Te garantizo que son mucho más. Obsérvalo, cobra conciencia de eso, transfórmalo y me platicas. Todavía tenemos 15 días para seguir practicando estos 30 días sin queja. Ya sabes, está el taller, construye tu paz interna. Primer tema, elimina la queja de tu vida con estos cinco pasos y puedes tú eh, inscribirte. L las primeras cinco personas que se inscriban les voy a regalar esta sesión de 40 minutos. No sé si Ali está por ahí y pudo poner el enlace para registrarse. Si no, eh, ahorita yo lo, lo busco y, y se los pongo para, para eh, poder pasar a nuestras preguntas y respuestas. Eh, a ver si tengo por aquí el enlace. Sí, aquí lo tengo. Y mientras vamos viendo quién tiene sus comentarios. Carla nos dice, Ricardo, tiendo a quejarme internamente sobre mi suegra, sus desplantes y groserías, a pesar de que ya tomó los cursos de semiología. Después yo sola me consuelo. Diciendo, pobre de ella. ¿Estoy mal? Eh, bueno, recordemos que estoy mal o estoy bien, pues siempre es relativo a qué y a qué te refieres. Y queremos cambiar la pregunta de estoy mal o estoy bien a cómo lo estoy haciendo. Y si lo puedo hacer de una forma más amorosa más empática, más efectiva que me voy a sentirme bien entonces, si ubicas la queja primero que nada qué bueno que te das cuenta ya estás haciendo el primer paso segundo paso es eh, eh, desahoga la queja cuando sí sientes la energía del ah", no, ya te clavaste el picayelo como decimos en semiología con emoción negativa ya tienes ahí la emoción negativa, sácala ¡Ah, me choca, ay ¿Cómo es posible que si ya tomo los cursos y sigue ella haciendo desplantes y groserías? Ah, ya, lo pues okay. saqué, fue un pensamiento que surgió, estoy expresando ese pensamiento y entonces lo suelto, lo suelto, incluso lo cuestiono. Entonces, si estás haciendo el desahogo de esa energía para no tragártelo, está muy bien. Si no estás haciendo un desplante a tu vez con esa... Eh, eh, con esa energía de la queja, pues está, es muy sano, es muy sano. Y este segundo paso es fundamental, que es la empatía. La queja implica que tú no estás comprendiendo a la otra persona. Implica que tú no te estás poniendo en sus zapatos. Cuando nos golpeamos contra la realidad, incluso la realidad de las demás personas, cuando no las comprendemos, ¿no? cuando yo no comprendo, entonces es cuando yo sufro, cuando yo sufro al otro, cuando yo sufro esa realidad. Pero cuando lo comprendo y digo, pues es que así es. Y tiene las mejores razones para ser como es y para hacer lo que hace. Esa empatía es fantástica porque a la larga eso va a desarticular la queja, va a desarticular la queja. Entonces ese, es, ese está muy bien Carla, felicidades por tus, eh, por tus esfuerzos. En Instagram tenemos Oscar. Saludos, qué gusto verte, Oscar. Espero que ya estés al 100 de salud. Mercy, qué bueno verte conectada por aquí. Silvia, saludos. Ali, gracias. Gracias, estás, estás poniendo el enlace. Fantástico, fantástico. Y aquí tenemos... Eh, en Facebook. Ya con el tiempo aprendí que lo que está aje, ajeno a mí ajeno a mí lo dejo pasar. Felicidades, eh, Elizabeth Flor. Supongo que es lo que está ajeno a mí, pues lo dejo pasar. Claro, pues si no está en tus manos, pues suéltalas. Carla, nos dice, mil gracias porque a la distancia sigues enseñándome. Mm, con mucho gusto, qué bueno que te mantienes conectada, para eso son estos programas, son para ti, para que te mantengas conectado. Mm. Sí, ajeno, exacto, muy bien. Rosa María, en cuanto al desafío, voy aprendiendo poco a poco y me doy cuenta de cuánto me quejo, me he dejado de quejar porque me doy cuenta y paro. Felicidades, Rosa María, qué bonito, ¿ves? Donde tú pones tu atención, donde tú pones tu conciencia, eso es lo que desarrollas. Te das cuenta de la queja y entonces eso da la, pos la posibilidad de parar, parar la queja es necesaria. Fantástico. Fiorella, saludos. Fiorella, querida. O sea, ¿estás en México? Sí, estoy en Ciudad de México desde ayer. Así es. Rosa María, gracias por tus enseñanzas. Rosa con mucho gusto, mucho cariño. Y la forma de pedir está el dar, ya lo comentamos, claro. Fiorella, no, ahora la TV, sí, caray. Y este, bueno, finalmente no se compuso, y, pero me cambié de lado. A un lado había un espacio vacío, afortunadamente me cambié de lado y pues ya estuve viendo la, la película, eh, una película ahí de, del otro lado. Estuvo muy bien. <ríe> y lo trajeron la cena y tampoco podía comer, por, llena de queso, de trigo en la cena, pero bueno, pues es que esa es la, la dieta de la mayoría de la gente eh, trigo y queso y bueno, pues yo no, no como ninguna de esas dos ¿Eh? Silvia yo a veces tengo cara de queja estoy trabajando en ello ah, qué bien, que comas conciencia de eso y sería interesante ver si esa cara de queja a qué emoción interna corresponde o sea, si, si, si hay alguna emoción negativa de ahí o a veces aprendemos a tener una emoción como de como de dureza o así, como protección, como un mecanismo de defensa para que los demás no me, no me aborden o no me molesten. Rosa María, esos detalles se graban cuando estamos cansados y nos parecen terribles. Estamos encerrados en un avión, sí. Sí, sí, ciertamente, ciertamente. Eh, se pueden agravar cuando, cuando estamos cansados, entre, entre el cuerpo esté más cansado eh, más difícil es, más débil está la conciencia, digamos, y entonces más difícil es darme cuenta pararla, desahogarla adecuadamente tenemos aquí saludos, eh, ay pero no aparece, no aparece tu nombre, hasta arriba puedes darle permiso a StreamYard para que aparezca ¿Cuál es tu nombre? Pero igual saludos, saludos de regreso. Carmen, soy expansiva. ¿Cómo podría controlar la molestia inicial antes de explotar? Muy buena pregunta, Carmen. Eh, eso ya implica que la actitud, técnicamente la queja es una actitud y que el contenido de esa queja tú te des cuenta. ¿Dónde está el conflicto? ¿Qué está justificando ese conflicto? ¿Cuáles son los pensamientos, las creencias, los valores que están generando el conflicto en primer lugar para que tú desarticulas ese conflicto y en el futuro pues ya no tengas esa necesidad de explotar? Ahí es muy útil, por ejemplo, que, que Carmen, que cuando surja esto, que tú apuntes la queja y te preguntes, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que estoy pensando? Normalmente está derivado de un juicio de valor como no es lo correcto, no debería ser así, no es justo, es un abuso. ¿no? Cierto tipo de temas que están justificando mi molestia, está, está justificando cómo no me voy a molestar si mira lo que está haciendo el otro. Y al cuestionarlos... Entonces es como podemos ir dándole la vuelta, ¿no? Como, pues, ¿Cómo no me puedo molestar? Pues justamente, pues, ¿para qué me molesto? Pues sí, así es. Sí, que molestarme no soluciona nada. Y entonces es ir transformando poco a poco el significado de la queja, el significado de la molestia, el significado de los demás y tu propio significado. Oscar, querido, gracias Richard, ya al 100 y listo para invitarte un cafecito o un tequila. Ah, mira, o los dos, ¿no? ¿Por qué no? Pues Ponemos cafecito y tequila, a ver cómo queda. Qué gusto me va a dar verte. Sí. Gaby, saludos en Instagram, qué bueno verte por aquí, ya estoy aquí en México también. Sí. Ivonne, yo dejo que se junten las quejas hasta que exploto, ¿qué puedo hacer? Sí, así es. Eh, también es, es muy común que, que nos pueda llegar a suceder y lo que estás diciendo es que te la tragas, ¿no? Entonces, ah, algo ocurre, sí generar la energía, sí generar la caja interna y te la tragas. Pero luego ocurre otra, sí generar la caja y la energía y te la tragas. Y luego otra vez y te la tragas. Luego otra vez hasta que ya, ah, como ya express, se junta toda esa energía acumulada y la tragas. Entonces, ¿qué puedes hacer? En primer lugar, eh, desahogarla. Cuando ocurre, desahogarla, cuando sientes esa energía, la, ah, ah, ve diferentes formas en las que, que puedes desahogar. Hoy comentamos, no agarras un cojín y, y lo sacas, tapas tu boca. Y lo, ah, a mí me sirve mucho cuando no hay personas alrededor o, o, o personas que les puedo, que de mucha confianza. Yo expreso lo que estoy pensando en voz alta. Y decir, ¡ah! ¡Me choca que esto suceda así! ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué frustración! Ah, y entonces, ah, ya, lo saqué. Y ni estoy echándole la culpa al otro, ni estoy reclamándole, pero sí estoy diciendo, estoy sintiendo frustración por esto. Y esa es la, una manera responsable de expresarlo. Entonces, sácala. Eso es lo primero que puedes hacer. Entonces ya no se va acumulando. Y dos, reflexiona. Eso te recomiendo mucho el taller, porque es lo que vamos a estar viendo en las sesiones del taller. ¿Cómo solucionar lo solucionable? A ver, aquí hay un tema que tengo que hablar con la otra persona. ¿Cómo negociar lo negociable? Como decimos en simbología, los problemas no son para sufrirse, son para resolverse. Aquí en esto, en vez de quejarme, hay algo que resolver. ¿Cómo lo puedo yo generar una claridad interna para poder expresar mi punto de vista y realizar una solicitud viable que me permita eh, negociar lo negociable y ver que se puede negociar y resolver lo resolvible? Y por último, como comentamos a Carmen, también puedes darte cuenta cuáles son tus actitudes que están generando la queja, que están generando sistemáticamente este conflicto. El, el otro no debería, el otro debería prestarme más atención, el otro debería ser más amable, el otro debería ser, ¿no? Y entonces hay una serie de, de lo que es correcto, lo que se debería, que están justificando y que están creando esta, esta energía. Entonces, eso es parte de lo que puedes hacer. Te recomiendo mucho el taller porque ese es todo el objetivo de las cuatro sesiones de este taller de los cinco, de los cinco pasos para eliminar la queja inútil. Y bon, sí sé la trago, te, te la tragas, lo sé, soy especialista en eso. Sé, <risas> sí, sí, pero ¿y cómo la expreso sin contaminar al otro? Eh... Bueno, por eso muchas veces, sobre todo en un principio y con personas que no hay de tanta confianza, lo mejor es tú expresarla por tu lado. Entonces yo genero esta energía, ¿no? Me meto al baño y digo, permíteme un segundo, me meto al baño y, ¡Ah! con la toalla. ¡Ah! ¡Ah! Y lo saco, ¿no? Eh, pero si es una persona de confianza, como comentaba con mi hijo, y entonces le volteaba con mi hijo y le decía, me voy a desahogar. Le decía, ah, qué frustración esto, me choca. ¡Ah! Y ya, entonces ya lo expresé, ya lo saqué, entonces, ah, ¿qué estábamos hablando? Y entonces yo reconecto, requiere práctica para poder expresarlo de una forma sana, responsabilizándote de la emoción, de la queja, eh, y después soltarlo. Y, y, y saber cuándo la otra persona pues, no se va a quedar con eso normalmente si lo expresas y luego lo sueltas y cambias de, de tema o lo que sea pues el otro no se va a enganchar siempre y cuando pues, la queja no sea contra él porque si ya es contra él pues sí, este, eh, es mejor ahí sacar la energía de la queja solo sola por tu lado reflexionar sobre lo que quieres expresar sobre cómo solucionar lo solucionable, negociar lo negociable. Y entonces sentarme con la otra persona y decirle, tenemos que hablar. No, tenemos que hablar, no. Eh, oye, quiero comentarte sobre este tema. Fíjate que me frustro cuando tú, ¿no? Y eh, podríamos hacerlo diferente, podrías tú. Y, pero ya no tengo esa energía del conflicto. Y entonces ya no. De esa manera no contaminas al otro. Que finalmente el otro no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es sacar el, el desahogo sin lastimarte a ti y sin lastimar a los demás tampoco. Muy bien, pues si no tenemos más preguntas, muchísimas gracias por tu atención. Gracias por dedicarte este tiempo a este programa que es para ti, que es para que tú repases, para que tú te conectes, para que tú a través de este acto de amor tan hermoso desarrolles tu conciencia y construyes una mejor vida. Te invito a darle like a este programa, a compartirlo, compártelo ahí con alguien que quejumbroso o con alguien que no sepa bien desahogarse y, y a ver qué pasa eh, si lo haces de la mejor manera, con una, con una intención amorosa, te puede ser muy útil. Y, eh, y coméntame cómo te va yendo en los comentarios. Saludos si estás viendo la sesión grabada después, el video en YouTube. Sígueme en mi canal de YouTube, coméntame y estamos en contacto y... Recuerda, si eres de las primeras cinco personas que realizas el pago, la inscripción al taller, tendrás esta sesión de 40 minutos conmigo, donde podremos establecer el plan de trabajo para el taller, qué es lo que quieres trabajar, cómo lo quieres trabajar y cómo hacerlo de la forma más eficiente. Muchísimas gracias, te mando un abrazo con todo mi amor. Hasta la siguiente.